que acá y que me mentiste no no no no a ir que le digo no no no que le digo no vas y que me no no no no no no no no no no no no no no no va no no no no no es que que me You're <laughs> welcome.